Yo, man... Mi hermano me dice, hermano, cuida tu autoestima. No sé de qué me habla, ya acumuló tanta mierda encima. <ríe> ah. 2021 Nomadas, Berlín. Perdí la fe en mí mismo y ahora vivo cabreado. El fondo del abismo me mostró que estoy frustrado. Trato de convencerme, sé lo que me ha costado. Crear mi propio mundo, el cual he derribado. Quiero tirar para adelante, pero algo me retiene. Me cago en Dios mil veces, porque el pasado viene. Mostrando mis miserias, no recuerdo mis no logro odiándome a mí mismo sin finismo cada vez que veo que me quedo estancado que en la pared que ha pintado tantas veces mi nombre que me repito que no hay nada que me asombre se acabó el chiringuito venderse es el delito y yo me prostituyo contando mis miserias perdiendo así el orgullo creía ser un mito pero a ni Dios incluyo solo soy un capullo y el odio me diluyo ya no creo en mí eso es lo que pasa ya no creo en Dios me creo Dios y esa es la pasa ya no creo en mí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 Soy esa deidad en la que no cree nadie Todos miran al cielo esperando un sol que irravie Luz y calor sobre sus miedos y dudas Yo creador, saluda a Buda y me la suda Entro en el nirvana soy la nada absoluta Sus miedos y sus dudas me parecen divinitas Controlo mis ganas de aplicar la fuerza bruta, Borrar del mundo al ser humano, hacerlo virutas Es que no se inmutan, hay un virus que muta Y que mata y ejecuta a esclavos en Calcuta Sotráticos los indios tienen que verter cicuta En los viales de vacuna que para Europa empaquetan, ya que ni a Dios respetan, quiero librar al planeta, y humanos es mi meta, pero este Dios fracasa, no me creen ni Dios, no me creen en casa, ya no creo en mí, eso es lo que pasa.